Comisiones Obreras somos el Sindicato del Registro de la Jornada, no el Sindicato del Control del asentismo como otros. Comisiones Obreras está dirigida a los tribunales europeos y al gobierno para que, de una vez por todas, faciliten a las personas que trabajamos un registro real de nuestra jornada y que nos permita conciliar nuestra vida familiar y laboral y evitar que las empresas sigan utilizando las horas extras sin abonar y con un fraude a la seguridad social.